Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos, espero se encuentren súper bien. En este video les voy a enseñar a hacer estas 5 tarjetas para el Día del Padre. Son prácticas fáciles y económicas de hacer. Espero les guste, como pueden ver las personalicé con logotipos de equipos, un balón de fútbol, un moño y un sombrerito. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Imprime imágenes, las que desees, yo imprimí escudos, balones, un moñito y un sombrerito. Las vamos a estar pegando en goma eva. El sombrerito lo vamos a pegar en goma eva café. Este baloncito lo vamos a pegar en goma eva amarilla, este escudo en goma eva roja, goma eva o que es lo mismo, el balón en goma eva negra y el moñito en goma eva café vamos a cortar así dejando un borde y vamos a aplicar silicona líquida y de nuevo vamos a pegar en goma eva, esta goma eva es escarchada, es opcional si lo deseas hacer, esta la dejamos así en cuadrito, vamos a recortar esta imagen el escudo es del equipo que más le guste a tu papá vamos a pegarlo en goma eva mirallado azul Ya acá ya las corté. ahora voy a utilizar cartulinas no les digo los tamaños porque no hay necesidad voy a doblar esta blanca y vamos a pegar este escudo así Después de haber pegado vamos a cortar así por todo el borde. Esto es para que abra. Cortamos esta parte y acá van a tener cuidado, van a cortar así, de no cortarla todo para que al abrir quede así. Ahora vamos a hacer este. Vamos a doblar cartulina amarilla y vamos a pegar acá. Voy a cortar estos bordes que me sobran y esta vería así. Vamos a hacer igual con todas, con el moñito así, el baloncito y el sombrerito. Ahora de nuevo voy a utilizar cartulinas de colores y blanca. Voy a tomar esta que será la primera tarjeta y en cada tarjeta le voy a dejar las medidas. Vamos a dividir así. 3 centímetros en los cuatro lados porque vamos a trazar líneas y las vamos a hacer así como en rayitas así con rayitas este es un marcador de de azul vamos a hacer hasta acá ahora vamos a dar vuelta para hacer las otras para hacer cuadritos y terminamos, nos quedaría así, vamos ahora a pegar el moño acá y vamos a hacer dos botoncitos, voy a delinear con este micro punta azul, voy a hacer una X y voy a hacer punticos en los lados, ahora vamos a escribir un mensaje que sería gracias papá, solo tú me lo das todo sin pedir nada a cambio. Ese sería el mensaje de la parte superior. Ahora, vamos a marcar esta parte del maño, vamos a delinear así recuerden que los colores que utilizo son opcionales feliz día del padre y padre lo voy a hacer con rojo nos quedaría así esta tarjetita. Ahora vamos con la segunda tarjeta. Ahí están las medidas. Voy a aplicar silicona líquida a esta cartulina azul. Voy a pegar acá. Pegamos esta tarjetita. Y vamos a hacer esta flechita así como en curva. Un banderín. Flechita, no banderín. Vamos a delinear con micro y voy a delinear también haciendo unas rayitas y escribimos el mensaje el mensaje de la parte superior de esta tarjeta de tu mano voy a aprender lo que mañana voy a hacer esta tarjeta la pueden delinear por los lados con marcador azul queda muy bonita al final yo la delineé y al final muestro al final pues cuando termino todas las tarjetas vamos a escribir el mensaje de esta parte de adentro, vamos a decorar con bigotes y los mensajes todos son feliz día del padre o feliz día papá como en este caso, voy a dibujar otro bigotico acá en el centro. Voy a hacer este signo de admiración y vamos a repasar la palabra porque a mí me quedó muy de Y voy a decorar con estos dos corazoncitos a los lados. Acá voy a hacer tres puntitos también. Y nos quedaría así. Vamos ahora con la tercera tarjeta. Ya pegué el sombrerito en este extremo. Y vamos a pegar tiritas blancas así. Al sombrerito le hice puntitos. Y ahora vamos a escribir el mensaje el mensaje de esta tarjeta bueno antes de decirles yo copié papá con marcador gráfico entonces un papá es el que después de una dura jornada de trabajo al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos vamos a dibujar un bigote también acá en este lado esto es lo que si lo desean hacer o pueden pegar una corbatica vamos a decorar esta parte vamos a hacer cuadritos, bolitas de color azul y amarillo triángulos y escribimos de nuevo feliz día papá creo que se ve muy bonita, muy colorida y cerramos con esta signo de admiración nos quedaría así esta tarjeta ahora vamos con la tercera tarjeta la delineé por los extremos con marcador negro y delineé también el baloncito dentro con rayita o acá sea, pueden dibujar la coronita o pueden pegar una de goma eva como lo estoy haciendo, me parece que se ve más bonito vamos a hacer otra rayita para seguir decorando que también queda muy bonito y, de, y delineamos la coronita vamos a hacer este banderín así como lo estoy haciendo con rayitas y vamos a escribir acá papá bueno, voy mostrando, lo voy a leer el mensaje que me parece muy lindo papá a veces parece duro, pero en realidad es puro parece severo, pero solo demuestra esmero parece indiferente cuando es solo amor vamos a hacer más banderines estos son en curva esto sería pues para decorar el fondo estos mensajes los saco de google como les digo siempre, ahora vamos a escribir en el baloncito feliz día papá lo voy a hacer con este marcador resaltador y voy a delinear con negro para que se vea más Nos quedaría así la tarjeta. Bueno, esta ser, sería la última. Como pueden ver hice rayitas. Igual escribí Feliz Día del Padre. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado las tarjetas, están muy fáciles de hacer, muy económicas y como pueden ver solo utilizamos dos materiales que es foamy y cartulinas, manito arriba si te gustó comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, hasta la próxima.